Eh, muchísimas gracias a, a APN España, a que la red territorial de APN Canarias pueda estar presente en esta jornada y de alguna manera también el, eh, el poder representar a la comunidad autónoma de Canarias y poder exponerles cómo ha sido, cómo ha sido la, la irrupción, lo llamamos así, de, del ingreso mínimo vital en nuestra comunidad autónoma. Para hablar de ello eh, no, no puedo dejar de, de, de contarles y voy a, hacer, voy a intentar ser breve también como ha sido el compañero anterior. No puedo dejar de contarles cómo, en qué situación, en qué contexto llegó a Canarias en, eso, en el año 2020 la, el ingreso mínimo vital. En Canarias teníamos desde el año, y tenemos mejor dicho, desde el año 2007 una renta mínima denominada la prestación canaria de inserción, que es más conocida aquí en nuestra comunidad autónoma como, como la PCI. La PCI se configuró en el año 2007 como una prestación económica por un lado y por otro lado con un, una, una serie de, de, de medidas o de acciones relacionadas con actividades de inserción, con lo cual es pues, una renta en la cual contempla dos aspectos principales. Eh, cuando llega el, el ingreso medio vital a Canarias, eh, hasta ese momento la, eh, la PCI era la única medida vigente para atenuar y amparar a la población más vulnerable. Sin embargo, esta prestación, esta PCI, esta prestación canaria de inserción, no está concebida como un derecho subjetivo, no está concebida como una renta mínima garantizada, como sí existen en otras comunidades autónomas, o como así lo, lo, lo establece la propia, el propio ingreso mínimo vital. De hecho... La PSI actualmente tiene una cobertura que apenas llega al 4 o el 5% de la población eh, afectada, cuando normalmente eh, los sistemas de rentas mínimas eh, garantizadas en otras comunidades autónomas, la media estatal se sitúa en torno al 8%. Por tanto, está claro que la PSI no está satisfaciendo en estos momentos a la mayoría de la población en Canarias que se encuentra en umbrales de pobreza. Eh, Canarias en este momento, según los últimos datos de en la encuesta de condiciones de vida, en la tasa ROPE estamos alcanzando ya cerca de un 38% de la población en situación de pobreza y exclusión social. Eh, lamentablemente seguimos siendo eh, una de las comunidades autónomas más pobres del Estado, eh, solamente eh, seguidas por Extremadura y Andalucía. Y, esa, y lo que es peor de todo, sobre todo, es que, es que mm, somos una comunidad autónoma en la cual no terminamos de abandonar durante muchísimos años los puestos de, de cabeza, por decirlo así, en, en situación de pobreza y exclusión social. Por tanto, el gobierno de Canarias, al encontrarse con una situación de una prestación canaria de inserción que no se considera una renta mínima garantizada, desde el año 2007 hasta la actualidad ha ido cometiendo toda una serie de reformas legislativas, de las cuales voy a intentar repasarlas muy brevemente, pero que, y voy a destacar sobre todo una de ellas, que es la compatibilidad del ingreso mínimo vital con la, con la prestación canaria de inserción, porque creo que aquí es donde realmente radica eh, una de las principales, digamos, medidas, y además de las medidas más acertadas que hemos visto nosotros en, en esta comunidad autónoma con respecto a esa compatibilidad del ingreso mínimo vital con la, con la PCI. Estas reformas siempre han sido con la perspectiva de intentar que esta prestación canaria de inserción sea una, una renta garantizada, Sí decirles que, que no se ha conseguido en su totalidad y por ello también se, se está tramitando ya en el Parlamento de Canarias lo que se va a denominar la renta ciudadana de Canarias, que sí que va a ser entonces en ese momento cuando sea aprobada una renta mínima garantizada. Y cuando decimos que no es una renta garantizada es porque actualmente la prestación canaria de inserción finaliza los 24 meses. Y las personas que, que, que tienen esa renta, esa PCI no es posible poder renovarla, o sea, la tienen solamente, únicamente por, por dos años. Sin embargo, en la nueva publicación de la Ley de Servicios Sociales de Canarias en el año 2019, ley que llega 38 años después, o sea, imagínense, teníamos una ley de servicios sociales en Canarias que databa del año 1987, que había sufrido muy poquitos cambios, y por fin, en el año 2019, nos llega una nueva ley en la cual se permite la continuidad a aquellas familias que tienen menores a cargo en situación de especial vulnerabilidad, se les permite el poder renovar después de esos 24 meses esa prestación canaria de inserción. Eso fue un gran avance de que por lo menos un sector de la población, la más afectada, las familias con menores a cargo pudieran renovar esa prestación canaria de inserción. También eh, eh, se incluye también en los presupuestos generales de la comunidad autónoma esta posibilidad. Pero me voy a detener sobre todo en el decreto que se publica en el año 2020. Aquí sí que fuimos bastante rápidos, o el gobierno de Canarias fue bastante rápido en este sentido, en que en cuanto se publicó en mayo de 2020 eh, el, el ingreso mínimo vital y irrumpe de esa manera en todas las comunidades autónomas, en la nuestra, eh, en septiembre del año 2020, se publica un decreto ley autonómico donde compatibiliza el ingreso mínimo vital con la prestación canaria de inserción. Y, y es, es muy interesante este decreto ley porque realmente esta medida, eh, lo que ha hecho, aunque es de carácter transitorio este decreto ley, permitirá que el ingreso mínimo vital sea compatible y no deducible con la actual prestación canaria de inserción o con la actual sistema de rentas mínimas en Canarias. Esto, eh, esta medida además estará, como digo, que de carácter transitorio estará en vigente en principio hasta diciembre del año 2022 o en su defecto hasta que entre en vigor la nueva ley de renta de ciudadanía de Canarias, de la cual les hablaré también un poquito ahora. Y también, lógicamente, mientras persistan los retrasos en la concesión del ingreso mínimo vital. Esta medida, eh, lo interesante que tiene es que evitará que aquellas familias beneficiarias de la prestación canaria de que reciban el IMV con posterioridad y con carácter rotativo tengan que realizar los reintegros correspondientes debiendo a las familias comunicar dicha circunstancia a los servicios sociales municipales para realizar esos ajustes de cuantía. Por tanto, el ingreso mínimo vital en Canarias se computa a efectos de la PCI, pero no así en el tiempo de espera, con lo cual las familias no tienen entonces que devolver lo percibido por la prestación canaria de inserción hasta eh, cuando el IMV les venga concedido. Eh, por tanto, lo que primero se solicita aquí en Canarias por parte de las familias beneficiarias es el ingreso mínimo vital, puesto que la PCI es una prestación de último recurso y solo con esa solicitud es suficiente para ser después beneficiarios de la prestación canaria de inserción. También decir que, que a raíz de la pandemia, las consecuencias sociales y económicas de, de la pandemia del COVID-19, se aprobó también un complemento extraordinario de 250 euros para la familia y también en el año 2021 se aprueba otro decreto ley para agilizar las renovaciones y no tener que, que, que, que quedarse, digamos, sin prestación hasta que no se pueda renovar esa prestación canaria de inserción, e incluir también un complemento nuevo de 50 euros por menor a cargo. Eh, por tanto, también hay que decir que en el noviembre del año 2021, y ahí viene, eh, se aprovecha también de alguna manera para incluir a las personas afectadas por la erupción volcánica de la isla de La Palma, se aprueba también un complemento para los beneficiarios, no solamente de la PCI, sino también de las, de las pensiones no contributivas, además de esa paga extra a los beneficiarios de la PCI en la isla de La Palma afectados por la, por la erupción volcánica. Por tanto, todas toda estas medidas, todas estas, digamos, modificaciones legislativas que se han hecho de la prestación canaria de inserción se han ido reformando para intentar ampliar su cobertura. Que pase de esos 24 meses, como les comentaba, que era el límite que podían cobrar las familias y que eh, en estos momentos, en noticias además de hace unos días, en estos momentos ya la nómina de personas que están recibiendo esta prestación en Canarias, estamos hablando de 11.240 familias. Y en estos momentos ya las listas de espera son cero. Es decir, ahora mismo ya no hay ninguna, perso ninguna persona en Canarias que esté pendiente de resolver su prestación canaria de inserción. Pero sin embargo, eh, la comunidad autónoma, y es algo que también desde las redes APN Canarias venimos, y desde la APN España, por supuesto, venimos defendiendo y demandando y haciendo incidencia social y política desde hace muchos años, necesitamos tener una renta mínima garantizada. No está limitada en el tiempo, o solamente ampliable para determinados perfiles de la población. Por tanto, se empieza a trabajar en la comunidad autónoma en la ley de renta de ciudadanía de Canarias. Todo esto, como verán, paralelamente a la irrupción del ingreso mínimo vital. En este momento, en el año 2018, se reforma el Estatuto de Autonomía de Canarias y se incluye en un artículo, el artículo 24, eh, ya como derecho subjetivo el hecho de tener una renta mínima garantizada en nuestra comunidad autónoma. También posteriormente en el año 2019 en la mencionada antes ley de servicios sociales de Canarias se incluye también una, eh, una regulación o una obligación mejor dicho por parte de la comunidad autónoma que en el plazo de 18 meses a partir del momento de la publicación de la ley de servicios sociales tenía que estar en vigor ya la ley de renta de ciudadanía de Canarias. Lo cierto es que han pasado más de esos 18 meses y ahora mismo todavía no tenemos la Ley de Renta en Ciudadanía de Canarias aprobada, aunque sí ya está en trámite parlamentario, y la previsión es que a finales de este año tengamos ya una renta garantizada en Canarias, que será compatible con el ingreso mínimo vital, y ahí es donde les voy a explicar, pues digamos, muy brevemente, cómo va a ser esa compatibilidad. Lo que se va a hacer es que al final sea, eh, eh, digamos, que la PCI cubra, eh, la futura renta canaria de ciudadanía que va a sustituir a la PCI, mejor dicho, cubra, digamos, eh, hasta la cantidad máxima que no cubre el ingreso mínimo vital. Por tanto, lo que se trata siempre es de que al final las personas, bien sea por el ingreso de la renta canaria de ciudadanía o bien sea por el ingreso mínimo vital, perciban la cantidad máxima que les corresponde en función de esos ingresos. Se van a crear dentro de la renta canaria de ciudadanía tres modalidades de renta. Una de ellas va a ser la, la renta de ciudadanía para la inclusión y la protección social. La segunda que se, va, que se va a poner en marcha será la renta de ciudadanía para la inclusión social de los jóvenes. Y la tercera será una renta de ciudadanía complementaria a los ingresos del trabajo. Por tanto, se van a tener en cuenta como tres modalidades. Pero lo más importante, sobre todo, y antes Maite hacía mucha incidencia también en lo relativo al acceso a la vivienda como uno de, los, de, los, de las circunstancias o de los elementos que más están provocando situaciones de exclusión eh, social, se van a reconocer tres complementos a, a la renta canaria de ciudadanía y al ingreso medio vital, que uno de ellos va a ser es, específicamente con la vivienda, el segundo relacionado con la educación y el tercero relacionado con las pensiones no contributivas. Eh, por tanto, a partir de enero se calcula, en diciembre se prevé que ya pueda ser aprobada esta renta canaria de ciudadanía, pues a partir de enero vamos a tener ya en Canarias eh, dos rentas, eh, por un lado lo que sería el ingreso medio vital y la renta canaria de ciudadanía ya compatibles en, entre sí y como rentas garantizadas y como derecho subjetivo. Sin embargo, por, por finalizar y por, por decir, digamos, las cuestiones que creemos que, que deben mejorarse todavía dentro de nuestra comunidad autónoma, es el, el hecho de que ahora mismo existe un batiburrillo, vamos a llamarlo así, de multitud de prestaciones existentes. Y eso está complicando bastante lo que es la gestión en el día a día y sobre todo el acceso por parte de las familias. Estamos en momento a momento conviviendo la prestación canal de inserción. Las pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital, las ayudas de emergencia social que existen en los ayuntamientos y en los cabildos. Muchas veces, incluso con incompatibilidades entre unas y otras, o con compatibilidades que al final se hace complicado para las familias el conocer exactamente cuáles son sus derechos eh, a determinadas prestaciones, y también se hace complicado lo que es la propia eh, agilidad administrativa en la concesión de este tipo de, de ayudas. También, desde las diferentes áreas de servicios sociales, eh, se, se están, eh, digamos, dando muchísimos retrasos en lo que significa la tramitación, tanto del ingreso mínimo vital como de la prestación canaria de inserción y esperemos que la futura renta canaria de ciudadanía se cumpla unos plazos más realistas. Para que se haga una idea, por ejemplo, ahora mismo se está tardando cerca de seis meses en resolver una prestación canaria de inserción, pero en el caso, por ejemplo, de las pensiones, de las pensiones no contributivas en canarias se están tardando más de dos años. Y ya no les digo ya en reconocimientos, por ejemplo, como la ley de dependencia, en las cuales incluso eh, lo, los plazos se están incumpliendo y se están incluso quintuplicando con respecto a lo que aparece en la propia ley de dependencia. Por tanto, en lo que sí demandamos de APN Canaria Canaria que sean unos plazos más realistas, que no se eternicen como otros servicios como los que les he mencionado, la dependencia, la PNC o otro tipo de, de prestaciones, porque sobre todo, y como bien decía el compañero anterior, Roberto, esto genera frustración y sobre todo incredulidad en la ciudadanía por parte de la población con respecto a, a, la, a la administración pública porque al final existen, las prestaciones existen, pero muchas veces llegan tarde y cuando llegan tarde pues a muchas familias ya les es inevitable, por ejemplo, el tener que afrontar una situación de desahucio, una situación de lanzamiento de su vivienda, por ejemplo, o una situación de, de no poder llegar incluso a final de mes para cubrir su, su, su, digamos, sus gastos básicos. ¿no? Y, y aquí lo dejo, Tendría, tenía muchas más cosas apuntadas, pero quería simplemente pues, bueno, destacar principalmente el acierto por parte de, de nuestra comunidad autónoma del gobierno de Canarias en, en ser rápidos en generar un decreto ley que haga compatible el ingreso mínimo vital con la prestación canaria de inserción. Y, y lo bueno, por decirlo así, por concluir, es que a nosotros, en nuestra comunidad autónoma, nos ha pillado el ingreso mínimo vital en un proceso de puesta en marcha de la renta canaria de ciudadanía. Y eso nos ha permitido el que incluso el, el anteproyecto de ley, que estaba diseñado de una manera distinta porque no contemplaba la convertibilidad con el ingreso mínimo vital, haya podido ser, eh, digamos, redactado de nuevo y, eh, y establecer esa complementariedad con el ingreso medio vital. Por tanto, a pesar de que nos ha cogido en un momento complicado, eh, sí que se ha sabido el poder, digamos, eh, llegar a, a, a regularlo o intentar que a partir de enero del año 2023 tengamos unas prestaciones, digamos, complementarias entre una y en otra y no y que por tanto tampoco el ingreso medio vital eh, venga a sustituir o a cubrir o a hacer desaparecer las propias rentas autonómicas. Al contrario, lo que vienen a hacer es a complementarse entre unas y otras. Muchas gracias.